Muy buenos días, amigos. Bienvenido al programa Quito Ecuador. Nos encontramos con el historiador Luis Heredia y el maestro Jaime Romero del Museo de San José de Minas. Don Jaime, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento aquí? Cuéntenos un poquito de su museo que va a hacer arte aquí en este colegio. Qué lindo, o sea, lo más importante aquí estamos con nuestro historiador y para el museo de arte Jaime Romero es muy importantísimo, no que lo diga yo como artista y como soy también de San José de Minas a mí no me cree. Pero estamos aquí con el, con nuestro historiador que él sabe mucho de historia y va a decir de dónde somos, de dónde venimos. Hablemos de la historia, de dónde venimos. La tierra de los Carasquitos, eso es San José de Minas, una tierra de guerreros y nosotros somos mestizos, somos los nuevos deseos. Así es. Y bueno, como una palabra importante, Hawayas, dice que debemos eh, conocer nuestras historias, de dónde venimos. Claro, yo soy de San José de Minas, sí, es verdad. Pero desconocemos la historia de cómo se formó y pues aquí tenemos a don Luis Heredia, quien nos va a dar detalles sobre eso. Muchísimo gusto con toda la audiencia. Realmente lo que usted enfocó el tema de Hawayas, Siempre hemos sido, ¿no es cierto? Pero tenemos que profundizar un poco más nosotros, hacer el trabajo completo, y eso significa entender nuestra historia, significa comprender, amar y cuidar este gran acervo cultural que hemos tenido a través de la del tiempo y del espacio. Y quiero referirme concretamente al señorío de Monango, de ¿no? El general Muenango, el señor de, del Valle Sangriento, como le dice la historia, eh, la historia ecuatoriana. Realmente es coetáneo, es contemporáneo de los otros señoríos, empezando desde el río Carchi hasta el río Guayabamba. Toda esta parte va a conformarse el país Caranqui, que se llama. Dentro de esto estaban desde el norte los señoríos de los Turcanazas, estaban los taques, eh, bajando un poco al señorío de Caranqui, propiamente dicho, los Angos en Otavalo, puentos en Cayambe, quilagos en Cochasquí, pero sobre todo esta macro región que tenemos acá, que es el señorío de, de Perucho, ¿no? gracias a nuestro cacique principal, que es Muenango. Eh, los libros de mi historia lo reconoce como el señor de Quitzaya, el señor de los Alances. Eh, significa que este gran espacio geográfico estaba desde lo que actualmente llamaríamos la, la Hacienda de la Josefina, ¿no es cierto?, hasta terminar en Alance. Todo ese gran espacio constituye los pueblos históricamente bajo el mando de este gran cacique que se ha destacado en la historia. Ahora, ¿por qué es importante entender el tema de Monango? Porque es el que más se le ha estudiado, pero también el que se más se le ha olvidado? Es increíble cómo en la escuela, ustedes recordarán, siempre nos han enseñado del general Pintaj, por ejemplo, ¿no es cierto? Nos han enseñado mucho de Nazacotapuento, pero yo he revisado el currículo nacional y revisado los libros de historia y realmente da pena eh, cómo nuestros, eh, nuestros historiadores o cómo el poder impide que el pueblo tenga acceso a esta información. Y realmente cuando uno lo llega a conocer a la figura histórica esta, se siente muy emocionado. ¿Por qué? Por el aporte que dio él, el enfrentarle. Fue la vanguardia que le enfrentó a Huayna en toda la ribera del Pisque y Guayabamba. En el sector de la caldera que me gustaría que vayamos un día a conocer... Vamos a mirar los tres pucarás iniciales, donde está San Luis Chico, donde está San Juan... ...en donde comienza la refriega en el siglo XV con la invasión de los cusqueños, una vez que Quito ha caído. Y luego, pues, eh, a Muenango se le encarga, ¿no? Eh, lo que dice un libro muy importante, dice que... ...y la defensa del señorío de, eh, de Cochasquí se le encarga a Muenango, el señor de Perucho o del Valle Sangriento. Entonces, claro, si uno mira desde el marchillo, desde la meseta. ...mira las tardes de verano, en realidad es un valle que se incendia, ¿no? Y ahí el contexto de esto, pero sobre todo la montaña sagrada que nos cobija a todos... ...que es el famoso Ninamburu, la, la, la montaña de fuego. Entonces, es hermoso mirar cómo el Museo de Arte Moderno de nuestro gran amigo Jaime Romero... ...logra esa esencia, logra rescatar ese espíritu ancestral... ...y logra imponer esos colores nuevamente en la realidad. Y eso para los mineños y para todo el sector de Perucho you ...es un privilegio contar con eso. Además de los otros encantos, de los otros espacios geográficos... ...espacios arqueológicos, históricos, que tiene este espacio, ¿no? Es importante volver la mirada sobre eso y llenarnos de mucho orgullo... ...llenarnos de mucha, mucha información que va a empoderarnos a nosotros... ...y comprender lo que somos hoy. Que no necesitamos copiar a nadie, no necesitamos emular a nadie... ...sino que necesitamos rescatar nuestra memoria histórica y sentirnos orgullosos y sobre todo anclarlos en la economía del siglo XXI en donde estos saberes ancestrales serán los que nos liberen a todos de este atraso económico que estamos viviendo mi felicitación a todos los presidentes de las cinco parroquias de la ruta de los pueblos vivos de las seis. La seis en este momento, correcto, gracias sí, porque tengo... históricamente Mantinguita ha, ha pertenecido a esto si vamos a la colonia eh, Perucho es la madre originaria de todas las, las doctrinas cristianas, ¿no? con los eh, curitas franciscanos, Fray padre y el padre eh, Gocial. Entran, se forma Perucho y de ahí se va a desmembrar luego Manchingui, luego aparecerá Quitzaya, que es el, el San José de Minas actual, y obviamente luego Pueyaro, y luego por ya la aparición de las nuevas parroquias, ellos entrarán. Entonces miremos que nosotros tenemos un origen común, un, un pasado común, un antepasado común, pero también tenemos un futuro en común. Maestro, yo quisiera hacerle una pregunta. Dígame claro. un poquito de, las, de los sectores mágicos de nuestros caras, nuestros antepasados, como era el Alance, como eran las ruinas arqueológicas. Hábleme de mi zona, de mi pueblo, de San José de Minas. Hábleme un poquito de, del río Cala, de todos esos sectores que eran ceremoniales. Así es. Por favor, maestro. Claro, con gusto, miren. Yo realmente soy mi niño de corazón Le digo porque hay familiares de, En todo este espacio Nos hemos ido cruzando Y hoy nos estamos volviendo a mirar Lo que yo rescato aquí son los tres santuarios Específicamente que tenemos ¿no? Además de santuarios ancestrales Tenemos nosotros observatorios Astronómicos Si nosotros eh, nos diéramos el tiempo De ir a investigar en los cuatro Raimis eh, en, en marzo, en junio, en septiembre Y en diciembre Vamos a encontrar maravillas Ayer yo caminaba por el pueblo de, de Alchipiché y cuando veo el Cerrito La Luz, que en el lo llamamos del cero el campanario, ¿no? Pero algo interesante que me conversaba un adulto mayor, que eso será motivo de otra, de otra entrevista, porque necesitamos de entender en dónde estamos ubicados, en la magia que representa este espacio, pero volviendo sobre el tema, ¿no? Nosotros tenemos tres grandes adoratorios en Alance. Alance, como les había dicho, significa aguacate. Y vean el aguacate para el concepto de la filosofía mesoamérica. Analicemos un poco más. Está Asilla, que es uno de los observatorios más eh, importantes para eh, similar, yo diría, a Catequilla. Y por último tenemos ya el Ninamburo, ¿no? Entonces tenemos nosotros Ay, que hacer esta situación de empoderarnos, agradecerles a ustedes por este espacio que nos dan, pero esto debe llegar a mayor eh, espacio a los niños, a los jóvenes, a los adultos, de tal manera que nosotros tengamos de aquí en adelante una construcción comunitaria, pero que nos beneficie a todos y además que nos empodere. Obviamente, este espacio, eh, como les decía, no, está comprendido entre el país Caranqui y el principal señorío de acá, del occidente, por eso es lo que el Inca ingresó, ¿no?, recordemos que hubo la última guerra de guerras en el sector de Mojanda Chico, a la altura de Atahualpa ahí se han encontrado muchos artefactos de guerra, incaicos y también quiteños, o caranqui en este caso, ¿no es cierto? y también entender que fue un paso de montaña una boca de montaña hacia los pueblos yumbos del noroccidente entonces miren este espacio como yo les comentaba la vez anterior Alchipichí, por ejemplo es una colonia multietnica los endo-historiadores y todos los eh, posteriores investigadores determinan que martingui eh, y la parte de, de Alquipiquí tiene una condición especial, porque es el camino de salida hacia el norte del país. Es el camino ancestral que tuvimos nosotros. Y obviamente el otro camino que va en cruz, ¿no? formando la chacana, vendría desde la meseta de Tabacundo de Cochasquí, Atravesaría Malchinguí por el ex camino real que existe, horizontal Traspasaría hasta Perucho Y obviamente tomaría hasta Quizaya, que es el actual San José de Minas Entonces miremos si nosotros eh, tenemos en realidad una cruz ahí Entonces te, es importante entender que siempre estuvimos unidos Hacia el norte, el sur, al este y al oeste Ese gran espacio es lo que nosotros tenemos que re recuperar Y obviamente, ¿no? cuando nosotros entendemos la historia en Tequilago y Muenango, que son los defensores de Cochasquí, estamos hablando de los defensores de nuestra nacionalidad. Estamos hablando de nuestro pasado, pero también de nuestro futuro. Bueno, y como todos querrán conocer la fuente de dónde viene, quisiera saber en qué colegio nos encontramos. Bueno, estamos, eh, tenemos el honor de recibirles en este momento en la unidad educativa Sixto de Gran Valle, que está ubicada frente al condado Shopping, aquí en el sector del condado. Ustedes saben que de aquí están saliendo todos los aportes para nuestro amigo, y lo hacemos con mucho gusto porque sabemos la valía, sabemos el aporte que a la historia y a la posteridad está dando nuestro buen amigo Jaime Romero. Y como siempre les digo, en vida hay que hacerle los tributos a estas grandes personalidades del país, no cuando se ha muerto o peor, después de siglos, para entender nosotros quiénes somos. Desde hoy tenemos que trabajar ese futuro que soñamos. Así es, y bueno, pues, unas felicitaciones para este colegio, porque nosotros necesitábamos es conocer más historia, porque ahora aprovechando la tecnología, toca sacarlos amigos. Bueno, tengo unas palabritas. Qué lindo que es el conocimiento, y eso es lo que nos hace libres. Y sean bienvenidos al Museo de Arte Moderno de San José de Minas, que las puertas están abiertas y ese museo está entregado a la comunidad. Muchas gracias amigos por ver el programa Aquita Ecuador. Síganos viendo que estaremos sacando nuevas cosas, nuevas historias, leyendas, cultura. Con nuestro compañero amigo de San José de Minas, el museo por visitar amigos, ya está abierto. Así es, ¿no? sí está sí, bien, vengan visiten, hagan unos llamaditas, hagan han bajado a colegios, universidades y con gusto les mostraré la historia de nuestra bella tierrita. Muchas gracias. gracias.